de ayer, eh, ¿cuál fue el desenvolvimiento de y la cantidad, la afluencia de vehículos que se movilizó en el día de ayer en la ciudad de La Vega? Una muestra de que se ha estado acatando, y qué bueno, que se ha estado acatando el llamado por parte del presidente de la República y nuestras autoridades de que la gente debe quedarse en su casita. Ahí es un test recorrido que estaba haciendo nuestro contacto que tenemos en La Vega, eh, donde se muestra la poca afluencia y robamiento de vehículos en la ciudad de La Vega. Eso ya fue ya en la tardecita de ayer. Ahora yo quisiera que Eduardo, por favor, nos mostrara cómo estuvo San Francisco en el día de ayer. La ciudad de San Francisco que también eh, ha estado acogiendo el llamado a las autoridades de quedarse en su casita en una gran parte. Y eso es bueno, eso es interesante. Y eso es una agradable noticia. Vamos a ver si, si podemos Eva, mostrar las imágenes del día de ayer de San Francisco de Macorís, porque más adelante vamos a mostrar a esta hora del día también cómo se continúa el movimiento vehicular y el tránsito de personas por las calles de San Francisco de Macorís. De manera que si... Eh, todavía usted no ha reflexionado, no ha creado la conciencia que nosotros hemos intent ha estado intentando que usted eh, cree en usted mismo, pues eh, piénselo y oiga, oiga eh, este llamado que hacemos nosotros de manera encarecida, eh, quédese en su casa si usted no puede, si no tiene la necesidad de salir esta máxima de, ya en la, qué sé yo, la tarde, media tarde de ayer en San Francisco de Macorís también una muestra de, de, de que ha estado acatando el llamado de las autoridades la mayoría de las empresas que no tienen la necesidad de abrir sus puertas, de dar servicio, también lo han estado haciendo, disminuyendo el personal eh, que ha estado elaborando las empresas también una, una medida eh, sometidas por las autoridades nuestras y qué bueno, eso es una que están creando y además tenemos el interés de colaborar eh, para que este, este problema no siga expandiéndose. Esas son las imágenes y nosotros, pero más adelante, más adelante del programa le estaremos posando imágenes de la actualidad de San Francisco de Macorís en la mañana de este jueves. Miren, en otro orden, este viernes, perdón, sí, este viernes, eh, que es el 20 de marzo del año 2020. Miren, en otro orden, yo quiero pues eh, hacer un llamado. Nosotros como comunicadores, no podemos estar ni como comunicadores ni como instituciones, eh, podemos estar dislocando eh, a la población. Me refiero, por ejemplo, eh, hay dos laboratorios autorizados. Donde, para hacer la prueba de este coronavirus. Si hay alguien sospechoso en la casa, lo que usted debe de hacer es llamar a uno de estos laboratorios y uno de estos laboratorios le va a enviar un personal hasta su casa para tomar la muestra y proceder a hacer las pruebas. No es que Dios nos libre, si aquí tuviésemos la necesidad Debemos de trasladarnos al laboratorio. Usted va a hacer dos cosas. La más importante es que está contribuyendo, exponiéndose a tener contacto con las personas en ese trayecto y cuando llegue a, a, al laboratorio. Entonces, no está contribuyendo en nada más que en, en, en, en, en, en provocar que esto se siga expandiendo y más si usted tiene la sospecha. Lo que debe de hacer es llamar al laboratorio, además la segunda parte que va a hacer es usted crear el caos ese conglomerado de personas en el laboratorio que más que lo que beneficia Entonces, el, el procedimiento debe ser y eso es lo que, lo que han estado diciendo las autoridades hoy, estuvimos nosotros viendo una intervención del ministro de salud pública es llamar al laboratorio, el laboratorio le va a enviar un personal para, para eh, tomar la muestra y hacer las pruebas, ese debe ser el procedimiento a seguir. Reiterar, no podemos estar dislocando las informaciones, eh, que una gente, o alguien hace una rueda de prensa y hace una propuesta, eh, las propuestas están hechas, lo que tenemos que acatarla al pie de la letra, eh, lo más que podemos hacer es unirnos ante este llamado que hacen las autoridades, y una manera de unirnos es quedarnos en nuestra casita, porque es la única forma, orar y, y quedarnos en nuestra casa. Para, para evitar que esto se pueda seguir propagando. Miren, nosotros tenemos algunos mensajes de, de algunas personalidades, de algunas figuras, por ejemplo, como es el caso de ese empresario dominicano nuestro de aquí de San Francisco de macorís dice, líder del comercio del Cibao, Don Eufemio y nosotros quisiéramos compartir en este momento este mensaje que nos envió Don Eufemio a la República Dominicana. Así que, por favor, Mister Edo, el mensaje de Don Eufemio Baray que nos enviara para compartirlo a través de este contacto diario. En el día de hoy lo estamos haciendo, reiterar, desde nuestra casita. Aparte de acatar este llamado, por claro está manteniendo a la población con información correcta y adecuada. Adelante, Mister Edo. Muy buenos días, queridos hermanos. De acuerdo a mi experiencia, que por mi edad hemos pasado por situaciones sociales de toda índole, me atrevo a llevar a mis amigos y amigas algunas reflexiones referentes al coronavirus. Primero, no alarmarse y solo tomar las medidas de higiene que recomiendan los médicos. No llevarse de todas las informaciones de las redes sociales que intranquilizan a la sociedad. No sobreabundar en este caso, pues hablar mucho de esta situación nos hace candidatos a visitar a algún psiquiatra. A nuestro país, los casos presentados son importados. Son importados, porque usted no escucha que un vecino, primo, amigo u otra persona de su comunidad está enferma de ese virus. Con estas reflexiones, no estamos invitando a ignorar la situación pero no vivir con esa incertidumbre. En poco tiempo esa enfermedad pasará y no estará con nosotros. Pero si nosotros nos volvemos paranoicos, cuando llegue esa fecha de felicidad, estaríamos todos en el manicomio. Sigamos con mucha fe en nuestro Dios, que nada nos pasará si nos apegamos a nuestro divino Redentor. El Señor dijo que el que está conmigo nada le faltará. Así el Señor en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Espero que le saquen provecho a este consejo de un humilde servidor. Gracias a don Eufemio Vargas por hacernos llegar ese hermoso mensaje y dirigirlo a través de este espacio Contacto Diario. Don Eufemio, un seguidor eh, de nuestro espacio y un gran colaborador. Cada vez que nosotros pues, tocamos la, con la intención de que comparta parte de sus experiencias eh, que tiene, eh, pues ahí está. Así que gracias, don Eufemio, por ese hermoso mensaje que les ha enviado a toda la población. También, eh, nos envió un hermoso mensaje nuestro querido amigo Padre Isaac García el cual nosotros queremos también compartir en este momento así que adelante Mister Edward con este hermoso mensaje que nos envió el Padre Isaac García quisiera compartir con ustedes ahora un momentito de oración y de orientación ...respecto a, este, a esta pandemia que se ha desarrollado en el mundo... ...y que nos está afectando aquí a nosotros en República Dominicana... ...específicamente aquí en San Francisco de Macorís Realmente es un momento de mucha angustia, de mucho temor, de mucha pena. Estamos viendo noticias muy desalentadoras de muchos lugares del mundo. La pregunta mía sería cómo nosotros vamos a enfrentar este momento de la historia que nos ha tocado vivir, pudiéramos enfrentarlo desde la derrota y también nosotros sufrir y lamentarnos, pero pudiéramos enfrentarlo desde el ánimo, desde la fe, desde la fortaleza. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que lo vivamos desde este punto de vista. Sabemos que todos podemos contribuir cuidándonos y cuidando a los demás. Sabemos que podemos protegernos y proteger a los demás. Pero todo esto lo podemos hacer mucho mejor si tú y yo empezamos no solamente a cuidarnos y a cuidar, sino también a orar. La vida de fe seguramente nos ayudará o indudablemente nos dará las vías para nosotros poder salir de este momento histórico. Entonces es momento para que nos reunamos en familia, es momento para que hablemos, para que conversemos con los amigos, para que saludemos desde el corazón a nuestros padres, a nuestras madres, al que está al lado. Es el momento para que volvamos a ser familia, iglesia. Es el momento para que volvamos a orar juntos. Es el momento para que la familia se una más. Y en ese sentido, entonces, pongamos todo lo que somos y tenemos en las manos de Jesús. En esta etapa de la historia, creo que el Señor nos está dando una señal y nos está pidiendo que nos unamos más, que caminemos unidos. Y que tratemos siempre de buscar la solución a todos nuestros problemas desde la fe y desde el amor. Unidos en la fe a orar juntos por esta epidemia que está padeciendo el mundo y está muy cerca de nosotros. Bien, eh, reiterar el agradecimiento también a nuestro querido amigo el padre Isaac García, que de manera muy gentil y también preocupado eh, por esta situación, como todo el país eh, nos envió esa hermosa cápsula. Para...